¡Gracias! Ok, es un tema Mundo de maravilla sobre toda la gente que solicitó este tema. Recuerden que esto es de los nuevecitos del Grupo Maravilla, ya a la venta, lo pongan a adquirir ahí con el tío Maravillas, que anda muy movido esta noche. Sale pues, vamos a ser con más música para todos ustedes para que no se aburran, para que se sigan divirtiendo. Y el tema que viene en continuación lo voy a dedicar especialmente para los amigos de Tropidisco, hombre, que un muy fuerte para ellos, la el vida alternativa y las chicas guapas de este lado que serán aquí. un besote para ellas de parte del Grupo Maravilla. Sale pues, el día siguiente de Barú de Cumbia se llama. Cosas del corazón. De lo más suavecito es la voz de Miguel Ángel Cuastro. Eh. Miguel Ángel Cuatepexi Nada cierto. Me Miguel Ángel. El tema se llama Cosas del Corazón. Esto es Maravilla. Sí. El tipo de hoy es, es, es. del Amor, el tema que interpretaba mi querido Miguel Ángel Caso. Hace La Cumbia de Rechao y dice... El ritmo de hoy. Maravilla. amigo. Como no, un saludo para papá de las princesas Hombre, aquí un abrazo fuerte a todos los familiares De las princesas, ¿de quién es? De Agustina o de... de Agustina Hombre, aquí un abrazo fuerte Pero familia Ponce, que es familia de la reina Hombre, un saludo muy fuerte Y nuevamente nos damos la presencia de los contratantes del Grupo Maravilla Ahí en la cabina, ahí en medio, por favor La gente que contrató el Grupo Maravilla Por favor, se reporte ahí en el centro de la cabina Maravilla. Bueno, Volvemos a continuar obviamente con más música. Vamos a continuar con otro tema para todos ustedes, para que sigan bailando, a la música de una Maravilla. Este tema, este tema, a continuación tenemos ahí en la voz de Miguel Ángel Cuatapexi. El tema, el tema, que si <risas> es, es el amor. Cuatapexi. Cuatapexi. Ah. Ya lo que me voy a pedir. Párame, Medanito dice, saludos para Filifet de parte de su novia Miriam, el nombre para ese cuate. Tiene un nombre medio chistoso, ¿verdad? Eh? También para la gente de Cristo Grande, ¿eh? la gente de Cristo Grande que está aquí presente, para ellos mucho cariño. Y saludos para Dolores, Borja y Miguel Ángel del barrio de San Pedro. Para ellos también, dice, eh, no está lloviendo ni está tronando, son los vagos que vienen llegando. Con eh, Díaz, eh, Rota, Pato, Sapo, Gasper, Martín, Miriam y yo. Ay, ¿quién es yo? Bueno, para el compadre que me lo trajo. Sale pues, seguimos adelante con más música y el tema se llama Así es el amor. Esto es maravilloso. De esta noche, pues mi modo de el amor y le tocará mejor suerte. Saludos para la gente que está aquí enfrente. hombre parece mucho cariño para las chicas guapas de este lado, para la familia Ponce también que está de este lado, para la gente de Cristo Grande, para la gente de Reyes de Juárez que está de aquel lado. hombre <ríe> Saludos, recuerden que el próximo 16 de septiembre habrá que ganar un baile de. de, de... Fiestas Patrias aquí mismo, eh, totalmente gratis, con el, el grupo Super Fiesta, creo me parece, y Fuerza Joven. Así que, eso viene el próximo 26 de septiembre, aquí mismo, el comité organizador los espera para que sigan disfrutando y sigan bailándose todo el mes de septiembre. Vamos a ir adelante con más música, vamos a ver un tema, un tema de antaño, un tema que solicitaron eh, pues los familiares de, de... este solicitaron un tema de antaño, o sea, no se nos ocurrió en viernes esto, que pues últimamente se ha puesto de moda porque algunos grupos han retomado al señor Rigo tovar y el tema se llama... El Sirenito, y dice... Esto es cumbia. Pero de peina cuyao Arroz con pecao Acroduceada por el bando del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, sin más silencio de su mano ¡Vamos a estas playas de caleta! Aparte de un viernes de dólares Saludos, nos vamos. Esto no acaba hasta que se acaba, ¿sale? Pues, hace un tema por ahí para todos ustedes. Algo, un tema, un tema que con ese tema, hacemos una poquísima pausa y regresamos. Y la gente del comité nos estamos esperando todavía ahí en la cabina central del Grupo Maravilla. ¿Sale? Pues, ojalá nos hagan caso, ¿sale? El tema de la continuación de lo más necesito el Grupo Maravilla, dos temas más sobre después. El siguiente tema para todos ustedes, algo que para quién. Para Evelia Primero, hombre, la reina y todos sus familiares, la familia Ponce, un beso de un abrazo fuerte. Gracias, señores, por los invitados. A este tema nos despedimos, porque ustedes lo pidieron nuevamente aquí con nosotros. Paola, cuando estuvieron el tema, Yo tengo en el lado maravilloso, porque son los Y gracias por los invitados. Un muy aquí con esta gente tan bonita de Guatemala, en Bravo. Ándale, ¡Ya está proyecto. Again. Yeah. <laughs> Gracias, gracias por vernos acompañados esta noche. Estamos muy contentos con ustedes. No se nos olvide el grupo es maravilla. El tema se llama. Ah, y ¿Sí no se nos olvide toda la gente bonita que tenemos la foto del recuerdo. Luminato estaremos del lado derecho del grupo del escenario, del lado izquierdo de ustedes. tomándonos la foto del recuerdo. El es el tema se llama Bola Mariposa.